Hola, bienvenido. Hoy estás a punto de visitar un lugar fascinante. Ponte cómodo en tu habitación, sin que nadie te interrumpa, de preferencia a la hora de dormir, ya que nos sumergiremos en una profunda relajación. Emprenderemos un viaje a los lugares más fríos de la Tierra. No te preocupes, no tendrás frío, porque estarás en lo profundo de tu mente y tu espíritu. Esta experiencia es una visualización, pero déjame decirte que es posible a través de los viajes fuera del cuerpo. Vamos a comenzar. Cierra tus ojos. Ponte en la posición más cómoda posible. Inhala y llena todos tus pulmones de aire. Al exhalar, suelta tu cuerpo. Y tus músculos. Respira. Relájate más y más. Imagina un punto de luz a un metro por encima de ti, flotando en el espacio, mantén tu atención en ese punto. Este punto de luz ahora se hace más grande, se transforma en una esfera de luz como una perla radiante. Este punto comienza a atraerte. Como un imán, comienzas a sentirte más ligero, cada vez pesas menos, más ligero. Comienzas a subir más y más atraído por este punto, dejando poco a poco tu cuerpo atrás, sintiendo una separación de tu espíritu. Tu conciencia se mantiene en este nuevo cuerpo espiritual. cuerpo físico se encuentra recostado, reposando. Tú te elevas más hacia este punto. No hay nada que temer. Todo es completamente seguro y natural. Siempre has tenido estabilidad. Ahora lo sabes. En este momento te encuentras flotando en el espacio. Ahora experimentas la libertad. Tienes el deseo de conocer un lugar lejano en la tierra. En ese momento, sientes un movimiento en el centro de tu pecho. Como si estuvieras a punto de viajar, de moverte. Este movimiento es como de energía circulando por el centro de ti. Comienzas a sumergirte en un túnel de luz. Vas a una velocidad increíble. Ahora, todo es completamente calmado. Hay un silencio acogedor. Frente a ti hay un iceberg. El paisaje perfecto. Realmente hermoso. Sus colores blancos y azulados. Pintan el entorno maravillosamente. El agua está calmada, apacible, casi inmóvil. Puedes ver grandes trozos de hielo flotando en el mar. El sol en la frontera, destillando rayos dorados. Puedes notar los reflejos casi perfectos en el agua. En lo profundo hay un lugar enorme. Baja un poco. Quédate cerca del agua. Observa bien lo profundo. Hay dos enormes ballenas pasando por debajo tuyo. Majestuoso. Observa el hermoso paisaje mientras te desplazas por el lugar. Disfruta de la experiencia. Detente una vez más y ve de nuevo el paisaje. Siéntete libre. Siente la libertad. Estás agradecido por la experiencia. Gracias. Gracias. Si lo deseas, puedes continuar con la experiencia, conocer otros paisajes, visitar lo profundo del océano, o solo relajarte hasta dormir. Seguramente esta noche será fantástica. Dejaré un momento más la música ...para que continúes tu viaje... ...gracias... ...y nos vemos pronto...